amor, también me gusta escucharte. ¿Y cuánto te quiero? Pues sabes, yo te quiero mucho, sí, si si sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.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 Dale pulgarcito arriba, comentamente a comparte, El latinol <risa>